La respuesta a Ned y Edna está escondida en el episodio de esta noche como una migaja de pan alojada en un pliegue de mi vientre. está escondida, está escondida, está escondida... En el episodio de esta noche como una migaja de pan Quien impidió un robo en una Impidió un robo en una Esas son pamplinas, Wayne Como recompensa por su valiente defensa Le otorgo el ca... De la planta nuclear de Springfield Gracias a ti, Gwen. No perdimos la cara visible de la luna. Que El protocolo exige que borre totalmente tu memoria. Es mejor que te concentres en lo que tienes. Tengo recuerdos recurrentes de un pasado de pesadilla. Es curioso, porque yo tengo avances recurrentes de un futuro de pesadilla. Es curioso, porque yo tengo avances recurrentes de un futuro de pesadilla. De un futuro de pesadilla. Ese robot nos quitó el empleo. Él y, y lo dijo. La pequeña Ucrania de Springfield. Me daría un momento para disfrutar de sus nombres si no tuviera trabajo que hacer. ¿Tú? Víctima de una afinación de auto desastrosa. Hiding in the basement! Hiding in the basement! ¿Y qué van a usar cuando ya no haya periódicos? Tal vez vivamos en un mundo donde no haya necesidad de secuestrar ¿Y qué van a usar cuando ya no haya periódicos? Tal vez vivamos en un mundo donde no haya necesidad de secuestrar ¿Cómo vas a encontrarlo? A Homero se le implantaron varios chips de rastreo ¿Varios chips? ¿Cuánta violencia en la superficie de esta tierra? Volver al agua! ¿Cuánta violencia en la superficie de esta tierra?